En este vídeo aprenderás qué puedes hacer para proteger tu Smartphone si alguien te lo roba. Lo primero que puedes utilizar es una herramienta de geolocalización. Si la habías configurado antes de perderlo, cuando te lo roben podrás localizarlo, y si no lo encuentras siempre podrás bloquear sus datos o incluso borrarlos. Aunque siempre deberías probar a llamar a tu móvil. Si lo ha encontrado una buena persona, podría devolvértelo. Hay otra manera de bloquear el terminal para que nadie pueda utilizarlo sin tu permiso si se lo encuentra. Para ello, puedes hacerlo fácilmente llamando a tu operadora de teléfono, pero antes asegúrate de tener a mano el código email. Este código podrás encontrarlo tecleando asterisco almohadilla 06 almohadilla en la caja del terminal o en la factura de compra. Una vez hayas hecho esto, el terminal quedará bloqueado y nadie podrá realizar ni recibir llamadas con ninguna tarjeta SIM. Pero si bloqueas toda la línea, además de las llamadas, también bloquearás los mensajes de texto y multimedia y la navegación por internet. También deberías denunciar el robo a la policía, que te pedirá cierta información que te conviene tener a mano. Te recomendamos que en lugar de esperar a que te roben tu smartphone, lleves a cabo algunas acciones preventivas. Establece los códigos PIN y de bloqueo para la tarjeta SIM y el móvil. Puedes utilizar alguna aplicación antirrobo y no te dejes el móvil tirado por ahí si no lo utilizas.